Horóscopo de Aries para hoy. 19 de marzo de 2018. Has llegado al punto cumbre en tu ciclo emocional mensual en el que te sentirás como si estuvieras en la cima del mundo. La alineación planetaria del día de hoy agregará más intensidad a este sentimiento o quizás causará algo de tensión en algunas áreas. Ten cuidado con lo que digas porque tus palabras son más poderosas de lo usual. Existe una necesidad crítica hacia la atención a detalles en este día,